Bueno, parece que han vuelto las nuevas skins de Uncharted, por lo visto. Eh, bueno, he dejado un tiempo, ¿vale? Para que, bueno, eh, sé que he un poco el tema, el tema de los directos, voy. Entonces, bueno, he dicho, voy a esperar un poquito para que eh, las personas vayan entrando y demás. Eh, creo que han sido 10 minutos, más o menos, pero bueno. Eh, lo dicho, eh, han vuelto estas nuevas skins, ¿vale? Eh, saludos, eh, Abde Abdengar, tío. Eh, a ver, tienda de objetos. A ver qué más hay por aquí. Como ya sabéis, me gusta echarle un vistazo, ¿vale? Cada vez que entro al directo, mira, ojo. Eh, qué chula está esta. esta. Eh, 1500, tío. Bueno. Eh, Vale, esta skin y esta otra. Es la misma, ¿no? O sea, lo que pasa es que tiene varios diferentes estilos, ¿no? Aquí creo que tiene el pelo recogido y en esta parte de aquí, sí. De aquí está. Bueno, pues sí. Estaría esta, luego la de este, ¿qué más hay por aquí? Ojo, mira. La de Zuri 1200. esta espada uh -huh. vale pues bueno, eh, visto esto vamos a vamos a saludar este. eh, vamos a hacer alguna partida, ¿vale? ¿os parece? Eh, vamos a hacer un un escuadrón es mismo, sí, va, ¿por qué no? a ver qué tal se nos da en esta franja horaria Ahora cuando, si veo que escriben mucho y tal, habilitaré el chat, ¿vale? O sea, si veo que, que empiezan a escribir y tal. Bueno, espérate, eh, casi que voy a invitar también a ver... Pescadino está aquí. En al grupo no. Eh, estampada cultural. Invitar. A Juan invitar. Y a Santi invitar. Vale. Eh, vale, ya van entrando, ¿no? A ver, que habilite el, el chat. Puse transmisión. Ajustes avanzados. Vale. Eh, Santi, saludos, bienvenido. Te acabo de mandar una invitación. Eh, hello, ¿qué tal, tío? Sé que, bueno, he adelantado un poco el horario, ¿vale? Hoy he hecho esto un poquito más pronto, pero bueno, bueno, a ver, más pronto, igual una o dos horas antes, ¿vale? Eh, ¿qué tal estás, tío? Eh, he mandado invitaciones por aquí a vergas es que se ha ido, tío, por alguna razón se habrá ido. Mm. Ah, vale, ya ha vuelto. Eh, ah, tiene, tiene la corona, tío, seguramente... Eh, Santiago, si quieres, adelante, tío. Eh, pon si quieres que estás conmigo en el directo. Eh, ya te digo, sin ningún problema, ¿eh? ¿eh? De hecho, ahora ahora hay una opción que si pones arroba y el nombre de mi canal, creo que, no sé, en cierto modo como que me avisa, o bueno, me avisa o me notifica que, que hay cierta colaboración, por así decirlo, algo de eso sucede, o sea... Eso más que nada te lo digo por si más adelante te detectan el tema del copyright. No, en principio no, no tiene por qué, porque realmente tú estás emitiendo lo tuyo y yo estoy emitiendo lo mío. En principio no debería, y además eh, como el tema de mi audio no es igual que el tuyo, ¿vale? Por así decirlo, o sea, tú estarás hablando en tu partida y yo estaré en la mía, no va a haber problemas en el tema de, de derechos de autor y esas movidas, ¿vale? O sea, que no te preocupes. Eh, eso me pasó a mí en, eh, cuando hice un directo del rogue en el canal principal, ¿vale? Eh, sí que creo que estaba con adrenalina, me parece que era. Y claro, como adrenalina también está emitiendo en tal, pues cuando hablaba él, daba la casualidad que, que lo detectaba como si fuera el mismo. O sea, habían fragmentos... En los que tenía que mutear y silenciar la conversación porque lo detectaba como que era el mismo directo, ¿vale? Pero ya te digo, no va a ser este de tu caso porque, como te estoy diciendo, tú hablarás en el tuyo y yo hablaré en el mío. O sea que no, no va a haber ese tipo de problemas. Puse perfecto, tío. Sí, ese arroba, eso viene bien por lo que te estoy comentando porque creo que te avisa y te quitas de, de rollos que de hecho eso lo han puesto nuevo o sea, eso antes no, no lo teníamos también es verdad que lo está exigiendo en cierto modo o sea, si tú incluso haces un reaccionando a alguna cosa eh, siempre lo recomiendo o sea, poner eh, a qué estáis recomendando eh, no, a qué estáis reaccionando y eh, el contenido de quién es es como dar créditos, ¿vale? por así decirlo ya vuelvo, voy a... Voy a... Vale, vale, sin problemas, tío. Vale, 39.251. Nada mal, ¿eh? A ver. Eh, vale, vamos a ver esto de la taquilla. Me voy a cambiar la mochila, esta sí. A ver, Yo ya llevo mucho tiempo con la misma mochila. Eh, vale, voy a poner esta Y esto también igual me lo cambio por... Bueno, ya, eso, eso no me ha dado tiempo a cambiarlo Así que lo vamos a dejar así Y luego el banner igual también le he hecho un cambio, tío Me llevamos ya dos directos con el mismo banner Y eso no puede ser Mmm uh -huh, uh -huh. Vale, lenta eh, A ver, el tema del mapa se nos han un vale Aún tío y Kotso Vale, esos son Nos bueno, vamos a caer por aquí por la cabeza ¿no? Eh, esos son los dos que se nos han unido porque he puesto a autocompletar, ¿vale? creo que va a ser o sea, probablemente sea algo que, que haga, porque antes me acuerdo que hacíamos... es que no, no me gusta el tema de dúo solo, tío escuadrones es mucho mejor eh, es más entretenido es también más cómodo vale, vamos a caer en el árbol de la realidad o ha caído alguien por ahí eh, a ver, nos ponemos de acuerdo a ver, uno ha ido al... No, no, ir al árbol mejor. En el árbol. Si son dos los que botan el árbol, mejor. A ver, sí. Tiene su contra, porque también es verdad que este es un punto, pues, en el que es probable también que caigan por aquí, por la zona. Pero bueno. Vale, me voy a dejar un poco. De hecho, creo que aquí había una zona. No recuerdo mal que habían bastantes cofres. En principio, mira, aquí hay uno. Ya sí, listo, perfecto, tío. Pero has podido bajar del avión. ¿O? Hemos puesto esta zona del árbol, vale. No sé si eras tú el que habías caído en la otra zona. Eh, vale, a ver. Por aquí. No. Bueno, a, al menos... Pillo esto. Recupera salud con sorbete. Que eso era una misión tío. Por cierto, estuve mirando Lo de la nueva temporada Este Sandy eh, eh, sube información de cómo será la nueva temporada Y tal, pero nadie habla De un nuevo mapa, eh. yo sé que muchos Le tienen tirria a este mapa O como que no les gusta mucho Pero de momento no se sabe Nada de que vayan a cambiar este mapa O le den la vuelta a la isla ¿Qué piensas tú, Santi? ¿Le dan a la vuelta o qué? Porque desde esta nueva temporada no... Es que claro, si le vuelven a dar la vuelta, al menos que, que pongan algo nuevo, ¿no? O sea, que no vayan a hacer el mismo mapa, simplemente darle la vuelta. No sabes nada sobre... ¿Tampoco tienes tus propias teorías sobre el tema? Ah, creo que, a ver, si es verdad que la comunidad no está conforme con el tema del mapa yo creo que eso epic debería verlo o sea, debería decir, bueno, pues vamos a escuchar a la audiencia y si no les mola el mapa, intentar hacer uno nuevo que total, a ver no creo tampoco que sea difícil, utilizan las bueno, cambian un poco las texturas eso, que lo revienten o sea, que revienten lo que es todo el mapa, tío, que sea todo no, no sé cómo decirlo, tío. Que empiecen de cero. Pero no sé. Últimamente, ya te digo, cambian un par de cositas, pero... Yo creo que las personas quieren un cambio más radical. Y más que ya es la temporada. Y ya te digo, es que ha habido un salto tremendo. O sea, de la temporada, del capítulo 3... Eh, al capítulo 4, o sea, es que yo creo que se han saltado bastantes, bastantes cosas, pero bueno... A ver, por aquí. Vale, hay uno cerca, vale, este eres tú, ¿verdad? Sí. Con un sniper. Por cierto, te has pillado esta nueva skin. ¿Esta es de la tienda o es.? Eh, ojo, mira la mochila esta, tío. ¿La mochila esta se vendía por separado? Bueno, bueno, bueno, tío. Sí. Está brutal, ¿eh? Esa mochila, tío. Sí. Eh, a ver. Por aquí. Vale, se está cerrando por esta parte tres minutos, bueno, aún queda tiempo. vale, alguien ha pillado el contrato de eliminar a eliminar a quién? a Perplex a ver, y qué por qué parte está está por ahí vale, pues vamos a ir por la zona esta esta por la derecha Por cierto, de Rogue han puesto una skin de Amazon Prime. ¿La has visto? La de Phantom. Eh, que se puede conseguir con eso, con Amazon Prime. Creo que tienes que vincular tu cuenta o hacer algo de eso y te dan la, la nueva skin. A ver, está guapa ¿eh? esa skin, también hay que decirlo. Es mejor que la que dieron de Dima, la verdad. O sea, la de Dima era como un recolor, más o menos. O sea, creo que era... No, mentira, la de Dima creo que la dieron eh, para play y para xbox no, no cu a ver había una cuál era tío de, de, de Dima no era eran unas que regalaban ah vale era la de Ronin ya me acuerdo sí la de Ronin con la chaqueta amarilla esa la pero bueno también se ve una cosa esas skins en principio o sea, también se pueden conseguir sin Amazon Prime ¿eh? Creo que la subirán Porque la de la de Ronin con la chaqueta amarilla Me acuerdo que estaba en la tienda Tal vez sí que es verdad Que dejen un tiempo, ¿vale? Para que la puedas pillar Vale, soy el único que tiene la llave ¿Hay alguien más que ha conseguido una llave? Parece que sí, ¿verdad? Vale Entonces eh, Lo de arriba no lo podemos abrir todavía no, no vayáis ahí, no vayáis ahí Porque yo la llave no la... O sea, tengo una, pero eso, ahí necesitas dos llaves Para abrir eso Mira, perfecto He conseguido una, voy para allá No salgáis de ahí Estoy yendo ya, ¿vale? Estoy cerca, a ver para Por aquí Vale, una. Otra. Y por. Yo a ver si es este. Odor ya ves más, eh. Muy bien. Eh completado, perfecto. Ah, vale, que estáis haciendo el contrato, claro, por eso digo, que raro se me hace que no vengan aquí, tío. Eh, vale, voy a pillar un piquín. Volvemos ahí en la zona, ¿vale? Donde... Donde se vaya a cerrar esto. A ver. ¿Esta zona de palmeras ya estaba? ¿O esas palmeras las han puesto ahora? No. No me suele haber pasado por aquí. Me, me fijo muy poco en el tema del decorado, ¿eh? La verdad es que también es se lo curran y todo tío y es que no da tiempo tampoco para ponerse aquí a mirar el decorado como siempre vamos a lo que vamos pero sí esta, estas estas sí que estaban antes la esta palmera es que creo que estaba la, la casa esta del, del maestro mutenroy creo que estaba por aquí ¿no? donde están las palmeras a ver vamos a ir por esta parte Vale, Santi, estás aquí. Eh, vale, ¿quién más queda? ¿Por qué habéis realizado esa zona? ¿Que hay algún enemigo por ahí o... Podría haber pillado el sniper a todo esto, tío. Voy y dejo el sniper ahí en... ...en la caja Pero ha sido más, de más ayuda, la verdad. Para ver de cerca lo que pasa por ahí. ¡Eh, eh! eh tío! Cuidado, cuidado. ¿Qué es esto? Eh, Lora, este, este tiene que dar algo bueno, eh. Tiene que dar algo bueno, tío. Vale, a ver. a Cuidado. Vale, lo tenemos. ¡Ojo! Buena, buena, buena, buena. Vale, píllate esas moraditas si quieres. ¿Qué me dices, tío? Vale, me va a pillar esta arma por aquí. Vale. Bueno, bueno. Vale, creo que ahí... Ese no es de nuestro equipo, ¿no? Ese no es de nuestro equipo. Vale, va vamos a por ello. Vale, ahí hay... Ahí hay algunos, tío. ¿Llevan una lancha o qué? Vale, llevan un coche. A ver. Yo tenía que haber pillado algo más de madera Esa <ríe> ¿La quieres tú, tío? Pues venga, va, toma Ahí la tienes, tío Píllatela, píllatela Él, el, el. ¿Por qué a tu skin se le... Un momento, cuando haces un gesto El pelo se le levanta, tío a ver, haz un gesto, haz esto No, haz esto, tío O sea Antes Ha pasado algo Ah, no, vale, pues nada, sería un Sería un fallo, nada, va bien, va bien, tío Me había parecido ver algo raro Pero eh, Vale, pues vamos allá Es que, bueno, hay algunas skins Que se buguean un poco, tío Sí que es verdad, eh Algunas sí eh, Vale, vamos allá, a ver un minuto. Eh, y nuestro compañero que hace? Ah, vale, se estará poniendo escudo, digo yo. Vale, pero bueno, vamos, vamos a esta parte. Vale, los veo. Ahí estoy viendo a uno. Ahí he visto a uno, por ahí. Pero, tío, ¿qué es esto? No, no, no, no, no, no, no, pero... ¡No! Al aquí, loco! Que tenemos... Que se está cerrando, que quedan 39 segundos, tío. Está poniendo ahí una, unas barreras, tío. Se nos va a pillar... Vamos a esta zona, tío. Voy a desmarcar esto. Eh... A ver. Estoy viendo disparos por aquí, por esta parte Vale, 16 en partida quedan solo, ¿eh? Le han dado a Santino A ver en qué parte está A ver ¿Dónde ha de Ah, vale el... Bueno, demasiado lejos, tío Joder, no, pero con qué, ha... ¿con qué le ha disparado? Le ha dado, eh Vale, ahí hay otro Bueno, perfecto Ahí está. vale queda otro equipo es decir si somos cuatro quedan otros cuatro y con un poco de suerte igual no son ni equipos simplemente sean eh, un poquito eh, equipos que se hayan juntado por casualidad ya. Vale, perfecto. Primera del directo, ¿eh? Primera partida, Santiago, tío. Eh... Bueno, bueno, bueno. Nada mal. Me... Bueno, le damos a seguir en el equipo, a ver si quieren. Vale, eh, ah, eh, uno ha salido del equipo, pero bueno, como tengo autocompletar, rea... eh, seguramente se nos una uno, tío. Sí. Ahora se unirá uno, pero oye, nada mal, tío. Primer, primera. Esto es raro que pase, ¿eh? La primera no me la esperaba, tío. Lo normal es arrancar a la tercera o así. Pero bueno. Y, y es que no lo he visto ni venir, ¿eh? O sea, que se han eliminado a cuatro. Bueno, a ver, eran cuatro, en verdad. No eran tantos. Los que quedaban. Quedaban cuatro. Ah, sí, el banner me lo quería haber cambiado, pero bueno. Esto era lo que te decía Santi. ¿Ves? ¿Ves a tu personaje, tío? Eh, creo que es un, un fallo. Eso eh, lo vi hace tiempo, tío. Creo que es en la skin. Y creo que pasaba. No, no, no, no caigas por aquí. Caer mejor por aquí, mejor. Laguna o una zona de aquí. O, o bueno, vale, va al árbol de la realidad. Eh, Jacob es el nuevo, ¿no? Eh un pie estaba antes de la otra, esto sí. Vale. Vale, eh, Santi, ¿en qué parte estás, tío? Ah, mira, están ahí. Vale, ahí está uno. Y... Eh, vale, voy a intentar ayudarte, ¿vale? Eso es. Era uno solo, ¿no? El que estaba por... Vale, ahí he ahí probado. A ver si tenía buenas armas o okay. qué. Vale, no, o solo. Vale. Esta arma, es que no, no me gusta esa arma, tío. Me parece que es un poco truño. He conseguido una llave de estas A ver si podemos conseguir otra más Me gasté las barras eh, Las regas está en cuestión de segundos, creo eh. A ver... No, no le dispares. Eh, lo domestico. ¿Eh? No, no, lo, lo iba a domesticar, tío. Eh. Ah, vale, eh, has pedido un coche, tío. ah no, vale, el que conduce no era, pensaba que eras tú eh, vale, vale, súbete, súbete al coche, tío mira lo de la peluca, tío, lo que te estaba comentando ¿lo ves? o sea, ¿lo estás viendo? eso es un, una especie de bug que hay, tío, o sea hacía tiempo que no lo veía, este bug creo que solo pasaba en las esquinas de ese estilo, eh, míralo ves, cuando bailas, por ejemplo, eh, pasa algo así, tío ¡Eh, eh, eh, tío! Ha dejado, el, ha dejado el coche. Anda que lo paras, tío. Me ha, ha bajado ahí con el coche en marcha. Ah, vale, ya. Claro, ya, ya sé lo que quiero hacer. Quiero, quiero, abrir, quiero abrir la caja. la pistola de lava ¿qué la dado? dos no? bueno sabes que yo me la voy a pillar yo estoy por aquí vale el botiquín ya tengo escudo tengo este de aquí un momento oh, what no me ha ido oh, oh. espérate ese no era de nuestro equipo, ¿no? El que ha subido Es que no, no me he fijado en la skin A ver, eh, o era la de Oh, oh, pía, tío ¿Qué es eso? No, oh, pía, estaba ahí Oye, alguien sacó... ¡No, tío! Eh, Jacob le ha dado, tío, ¿Dónde, ¿dónde está Jacob? A ver va, Vamos a ver si nos estoy eh, Vale, lo estoy viendo aquí Vale, te estoy viendo aquí, Santi Vale, lo han derribado, pero no sé en qué parte está. Vale. Buena. Perfecto. no ¡Joder, un disparo! Vale, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Eh, vale, ese era el que habíamos visto antes. Claro, ese era del otro equipo. Digo, esa skin no, no me parece que sea del nuestro. Eh, a ver, pueden pillar al menos... Vale, pues, se estaba poniendo... Pilla mi tarjeta, es verdad, A ver. ¿Y Sandy? ¿Por qué parte estás? A ver. Ah, vale, estás reviviendo, el de lujo, tío. Es hay zonas, que hay zonas que en principio es muy fácil que, aparezca, que aparezcan, ¿sabes? O sea, que aparezcan enemigos por ahí. Porque como muchos van, obtienen las llaves y van a, a la recompensa. Bueno, ahí se atorce un poco el tubo. Vale, pero espérate que Jacob, claro, vamos a ir a por a por su tarjeta, ¿verdad? Eh, no había un lobo por aquí, tío. ¿Me ha parecido que había un lobo. Eh, no, no, ¿verdad? No. Ahora me vendía bien la verdad. Vale, voy a pillar su tarjeta. Vale. Perfecto Vale, ya la tengo Vale esto Vale, a ver Están ahí Están por esa parte Voy a intentar ir por aquí a ver. Eh, juan saludos bienvenido tío ha unido al grupo eh, a ver. Vamos allá. Eh, este coche está bueno de lujo vale perfecto eh, vale me voy a marcar esto y voy a ir a revivir a habéis tenido la tarjeta de a un... Vale, estabas por ¿no? la eh, zona, la tarjeta de.. Bueno, es que va a estar complicado, ¿eh? porque justamente están en la zona de. de revivir. De... Míralo, están ahí, están ahí, tío. Está complicado, ¿eh? Hay dos o tres. Vale, vale, vale, buena, buena, buena. Vale, ahí está, uno lo ha ocupado. Mira a ver el otro. Perfecto, vale, eh, ¿Te puedes pillar mi tarjeta? Vale, ahí está. No, no, a tu derecha, tío. A tu, a tu derecha creo que. A ver. No, me, me lo había parecido entonces. Me había parecido que había ahí. Míralo, ¿ves? Estaba ahí, tío. Espera, vamos a la lobby si quieres. Creo que ha salido el que se había unido de la otra partida. Je, son bastante ratas, tío. Se ponen en los puntos de revivir. A ver, también es verdad que es inteligente. Porque si normalmente vas a revivir, los que van a revivir tienen que revivir unos cuantos de su equipo. Entonces, eh, ¿hay alguna skin por...? por 10 no son, son por 20 ah santi pues no sé bueno también es verdad que el mío mira como como está también o sea igual no lo sé no sé qué puede ser pero bueno no te preocupes los, los primeros suelen ser así eh o sea y mírame a mí tío que llevo 46 de fortnite y, y como estamos algunos días hay más otros menos pero bueno eh... A ver, no sé qué te iba a decir. Ah, sí, claro. Quería cambiar el, el banner. A ver, voy a pillar. ¿Dónde está el banner del gato? Creo que había un banner de un gato. Eh, pero no me acuerdo ahora. ¿Dónde está, tío? El gato de este pase de batalla. Este, sí. Esta skin. Vale. Y luego también si uso el parapente <ríe> Sí, claro, claro eh, Casi cuela, tío Vale, aquí está. <ríe> eh, Vale, vamos a darle A ver, sí que me gustaría hacer un sorteo, tío Pero... Uf. Pero bueno, ya si un sorteo, avisaré con tiempo, ¿vale? También es verdad que me quiero tomar unas semanas, porque eso lleva tiempo también organizarlo, ¿eh? <ríe> ya, pero se lo estás diciendo a una persona que no la tiene la skin de Naruto, entonces... Eh, eh, sería un poco... ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú regalas algo porque tienes eso, ¿no? Entonces haces el regalo, pero pero si no... La de Goku también estuvo guapa, tío, la, la que sacaron, pero eran mil 2000... y algo pavos, tío. dos mil y pico pavos, tío. Se <risa> <risa> Ay, de verdad, tío. Por cierto, pon ahí en el chat tu nombre del canal, tío. Ponlo ahí, escríbelo ahí si quieres, tío. Así también me pasaré yo a verlo. Eh, vale, a ver, vamos allá. Pues ya te digo, no te preocupes porque en los inicios. Eh, ¿Dónde? No, aquí, o sea, me refiero, el, el nombre de tu canal, escríbelo si quieres en el chat. Ah, también, o sea, vale, vale, es, es como tu idea, ¿no? Pensaba que esa era tu idea. vale. Es que claro, lo que pasa es que como eh, para el tema de... Eso también te lo tengo que dar, este consejo. Mm, es mejor que te pongas un seudónimo a tu nombre porque es que santiagos hay muchos tío o sea si alguien te quiere localizar alguien te quiere ubicar y te ponen en el, en el buscador santiago les va a salir un porrón de Santiago menos tú entonces yo te recomiendo que te pongas un seudónimo que, que no sea muy común a poder ser en, pones en google un seudónimo que se te ocurra y si hay pocos resultados ese es bueno porque a la hora de posicionarte y en el tema del SEO, más eh, más adelante te va a pasar. Te lo estoy dando, mira, te estoy dando un consejo que, vamos, que me lo hubieran dado a mí hace dos años, tío. Pero bueno, eh, O sea, eso ya te digo, pillarte, pensártelo bien y también que tenga relación con tu nombre. Algo, algo con, San, algo con Santi, o las primeras iniciales, o las cuatro... ¡Eh! Vale, tío, ahí hay un... A ver, vale, ¿te ocupas tú? A ver si puedo pillar un arma o algo, tío. Y más que nada, ahora si dices que estás comenzando... También lo tienes fácil, o sea, no, no es que lleves años haciendo directos y tal, ¿no? O sea, has empezado eh, has empezado hace poco, ¿no? Vale, todavía no he encontrado ningún arma, tío. No sé, esta, esta zona no me, eh, no me convence mucho, tío. <ríe> no, tío que no, que no regalo skins, tío, no, no hago eso no, no voy a regalar skins vale, dame la arma que lleve. eso es, perfecto, vale vale, tiene un sniper Buena isla. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Tremenda jugada, tío Tremenda jugada, tío Saludo, Vito ¿Qué tal? Hola Hay sitio, eh, si te quieres unir eh, Vito berrus ¿Eres italiano? ¿Puede ser? Sí, no, o sea, el apellido Berrussi me suena No insistas, Santi, tío, no, no insistas con el tema tío. Ya te he respondido una vez. Luego voy a responder más veces toda la misma pregunta. Eh, a ver. Vale, ahí. Sí, claro. Claro, claro, claro. Esos ese te lo pueden pagar ellos ¿eh? Después de la partida jugarás una partida conmigo Y con... Claro que sí, tío eh, Ponte... Mándame solicitud Mira, Mides esta de aquí Si me quieres mandar a petición de amistad Y luego invitación Este vito eh, Dicen que... <ríe> Dice Santi Si alguien le regala una una skin de Naruto sí es... no se... eh, quítale la C o sea no la C de B sino la C de la otra C eh... pero esto he eh, visto que eres de ahí de de Italia tío? eres italiano algo de escudo hay por aquí no, Santi, lo has escrito mal, tío <ríe> Y de verdad, tío. Me vais a hacer ponerlo de nuevo, tío. Mirad, aquí está. Es así. <risa> <risa> <risa> Ahí te manda el solí, perfecto. No se sé, escribe que <risa> de Santiago. Eh... Los años que ya... A ver, también es verdad, Santiago, que estás en partida, ¿eh? También es verdad que... ¡Eh! Vale, vale, lo estoy viendo. Lo he visto, ¿eh? Bueno, ahora. Vale, ahora sí. ¿Y cómo es que te puedo leer? ¿Cómo? ¿Cómo te puedes leer? Eh... A ver. No te entendí este tío. Eh... Vale, alguien tiene escudo por casualidad, tío. O sea, voy sin escudo y estos son un disparo y, y me fríen. ¿Alguien tiene un escudito para darme? Mira, mira cómo se mueve Flaver. Te voy a decir que sí. Eh, no, no, no, no. No acepto. Que ya, que ya te he dicho, tío, que no es regalo skins, tío. No regalo skins. En todo caso, igual en diciembre algún sorteo, pero es un sorteo, no es a dedo. O sea, tampoco me parecería feo también que fuera a dedo. Y probablemente sea un pack, tío. No sé, molaría un pack, ¿verdad? O si no, un, una tarjeta de pagos y, y que cada uno se compre lo que quiera, ya está. El que le toque que se compre lo que quiera. Es que también regalar una, una skin. En el sorteo. Y que luego la skin no le guste, ¿te imaginas, tío? Eh, vale, a ver. <risa> no, pero que Santi San lo está haciendo de broma, este vito, tío. Ahora dices Santi de broma nada. A ver, esto por aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Por cierto, eh, Vito, si te quieres eh, pasar también por el canal de Santi, es ese, eh, ese que ves ahí, ¿vale? Que por cierto, Santi, te recomiendo de verdad que te busques una idea, un nombre así propio, tío. Porque es que en Santiago hay muchos, tío. Eh, aunque una skin más me serviría, pero bueno. Eh, a ver, yo soy partidario siempre del tema del pase de batalla, tío. Pero de pillarlas ahí en los pases. Eh, vale, vale te ayudamos. ¿Dónde te lleva este, tío? ¿Dónde te lleva? ¿What? Tío, no, bájalo ya. Bájalo ya, tío, que se le va a acabar la vida. Pero, ¿dónde...? ¡No! ¡No, tío! Pero... Pero, ¿dónde te lleva ese, tío? ¿Dónde te ha llevado? Y encima te tira por ahí, tío. Pero, bueno, pero... ¡No! No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a pillar tu tarjeta. Pero, ¿qué le pasa a ese, tío? Te ha tirado por el... Te ha deshecho, tío no entiendo no entiendo a nuestros compañeros pero nos han tocado vaya dos compañeros tío supongo que Vito será mejor pero ¿y dónde está? por cierto Vito ¿eh? no me ha llegado tu solicitud seguro seguro que lo has mandado bien o sea es que no estaba bien lo que te ha puesto ahí eh, Santi ¿eh? No estaba bien escrito. Pero seguro a, a este... Seguro, seguro que era esta. Porque no me ha llegado nada y es muy raro, ¿eh? Normalmente llega rápido. O sea, el tema de... Tío. A ver. Vale, ahí está. De todas formas, tío, estos dos compañeros que nos han tocado, tío, tela, ¿eh? O sea, no, no, no están muy centrados, ¿eh? Entre este pavo que te agarra, tío, te lleva hasta un, una plataforma de salto, tío. Y luego te lanza por el precipicio. De verdad, tío. No me gusta Vale, a ver. Vale, quedan 27 partidos. ¿Cómo te llamas eh, Vito? ¿También así? ¿Como, como apareces aquí o, o tienes otro nombre? Ah, ya me han dado, tío. Ah, pero si es que estaba justo aquí atrás, tío. Ah. Eh... Pues... A ver. Ah, Vamos a ir a la lobby, vemos también a ver, te dice: Yo me voy a salir, Ninja, el Crack X, vale. <risa> ¿Ves? O sea, eso te decía, Santi, tío, nombres así. Para, uh, para el canal. A ver. Vale, eh, recientes... No, no, tío, no me aparece. Eh, vuelve la mandar, mira, están así. O sea, como el nombre del canal, pero quítale la I y, y la T, pero es el mismo nombre, ¿vale? Yo creo que habías puesto una I en vez de una E. Pero bueno, creo que el fallo ha estado ahí. Ahora, ¿ves? Y ahora si quieres mandas invitación a unita grupo y te acepto, ¿vale? Ahí está, perfecto eh, Vale, pues ya estaríamos los tres en la partida Joder, tremenda skin, ¿eh? Llevas, tío Esa no es de ningún pase, ¿verdad? Eso es una skin y, y llevas una corona Has ganado la, la última partida, tío Y qué os parecen las skins de Uncharted, eh, están chulas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Que ya lleva tiempo, en verdad, sin. O sea... Desde que salieron, creo que el año pasado fue, ¿no? La de Uncharted. Parece que sí. Uh -huh. Ah, vale, eh, Sandy, que vaya bien. Pero vas a finalizar tu directo también. Bueno, entonces, espérate. Eh... Sí, ah, vale, pues que vaya bien, tío. Un saludo también a tu audiencia. Eh, Ibio, bienvenido. ¿Qué tal estás? Ibio 75. Eh, no sé si Bio se querrá unir. Ahora, de momento, tiene sitio. Si te quieres unir, tío. Que somos solo. Somos muy pocos para hacer un creativo, Vito, tío. Si fuéramos más. 6 o 7 con 6 o 7 valdría Vale, pues eh, ¿qué te iba a decir, Sandy? ¿Pero qué hacemos al final? ¿Te unes o.? Ah, tío, petición de Eric, tío. Ah, pero ¿qué me ha mandado? Para unirme, no quería unirme. Chao, que vaya muy bien, tío. Em. Eh... Es hiper tío, y Eric invitar al grupo Abdegares era el que estaba al inicio, creo. Vale, Eric se ha unido. Vale, pero eh, Santi, te saco del grupo, ¿no? O sea, o, o vas a salir tú. Saludos desde Canadá, soy de Argentina, es que me mudé. Ah, de Canadá, también es Santi, ¿verdad? O sea, sois los dos del mismo lugar. Eh, ¿Qué vas a hacer, Santi, tío? ¿Te quedas o qué vas a hacer? ¿Lo dio por enviar otra solicitud o...? Eh, no, de Paraguay en marcha. Eh, bueno, a ver, lo sacamos. Es que, como me habías dicho que ibas a salir. Vale, vale, dale a listo entonces. es que a ver, es que a ver santi eh, habías dicho que te ibas a ir y luego estabas ahí en la lobby no sé qué estabas haciendo ahí en la lobby dejaros hacer partida tío no, no se trata de maldad o bondad tío es, es lo que es es como yo que sé, tío, imagínate un bar, ¿vale? De repente un cliente dice me voy y se queda en la misma puerta y no deja ni entrar ni salir a los clientes. Eso es, eso es exactamente lo que acabas de hacer tú en la partida. En Squad, sí, ahora he puesto autocompletar, se nos unirá una persona random y ya está. Eh... Mirando algo. <ríe> Que, que vaya bien Santi tío <risa> cuidado que tengo corona dice Víctor sí sí hombre a ver siempre la, la idea siempre es ir a ganar eh o sea eso te lo por seguro eh, vale caemos por aquí se nos ha unido Pompiman, pom, vale que lleva la misma skin que la que lleva Ninja, tío. O sea, que la que lleva Vito, tío. ¿Qué me dices? Es la misma, eh. Ah, no, no, no es la misma, no. Se había rayado. de... Ay, de verdad, tío. Porque me echaste, de, porque me echaste de la lobby tío, me echaste de la partida, yo que me iba a ir y no me iba A ver... A todo esto quedará muy poco para la skin de Punkromado, ¿verdad? Creo que, bueno, quedará muy poco, no, al menos creo que eran 20 niveles, no recuerdo mal. A ver, voy a caer por aquí. Eh, dice chat, te lo quiero de YouTube. Venga, va, que vaya bien, tío. <ríe> Ay, mi vida. Robert, saludos, bienvenido, tío Estás presenciando un acenido, tío Parecemos una pelea de, de enamorados tío. A ver, eh, Esto por aquí Quiero mirar lo del tema de la skin de Pun Eh... a ver, creo que era... Misiones... ¡Ojo! ¡Qué poco me queda ya, tío! Para la skin de Pum Cromado macho y... Vale. Tal vez en el próximo directo la consiga, eh. Queda muy poco, muy poco, eh. eh pues está bastante guapa la skin esta, eh. No la había visto. Es unas un que no sé de qué temporada será, pero ahora dice es de esta. Era de hoy. <ríe> eh, a ver. <ríe> Santi dice, listo, y caritas tristes eh. oh. vale, ahí Buen. vale, ahí escudo ¿te lo vas a pillar o quieres de este otro escudo? bueno, me pillo uno de estos cierto, eh, Robert, eh, que no te lo he comentado ¿Te quieres unir a la próxima partida? Hay un sitio para ti, ¿vale? En la lobby Si te quieres unir ahora, te lo reservo que quien entra al directo y, y se ponga a leer el chat tío. vaya tira, tío o sea, tí, imagínate que eres una persona nueva y entras en, en medio de toda esta movida, tío sin saber a qué ah, viene todo unas caritas ahí eh, de enfado <ríe> interesante de verdad tío. Eh, eh, ¿qué es esto? Eh, miran por detrás o ¿dónde un disparado? Ah, vale, ya, ya lo estoy viendo. Bueno. Un rato completado, perfecto. ¿Qué el botiquín, tío? Vale, aquí, por aquí. Ah, vale, esta es una buena zona, tío. Aquí hay, aquí hay bastantes cofres. Santiago dice: Bueno, ahora sí me voy. Venga, tío, ya me he despedido de ti un montón de veces, tío. Yo no sé esta vez que te la... eh, Estoy desnudado... Ah, vale, estás gestionando ahora, Rubén. Nah, pues ya. No sé quedate por aquí, tío, cuando te apetezca echar una partidita. Aquí estaremos. También se nota bastante la diferencia en, en copa, o sea, cuando estás jugando una copa, del tema de los jugadores. Tío. Aunque también vi que algunos, bueno, algunos, eh, en algunos blogs y demás decían como que hay muchos que usan hacks en el tema de las copas. No lo sé si eso estará, creo que no, no se debe permitir eso, pero bueno. Sandy será el primero en el próximo directo. Mm, no, no lo sé, No, no lo sé. ¿Por, ¿Por qué lo dices? Porque ¿A qué viene ese comentario, Robert? <ríe> ese comentario no, no lo he entendido del todo. Sandy será el, próximo, el primero en el próximo directo. ¿Pero ¿Cómo, cómo sabes que será el primero? que también se le acaba el combustible a esto arriba tiene una llama en el coche tío. de correr con el lobo porque si, si no se va a cansar tío a ver pero en qué parte están tío están disparando por esta parte pero vale, ya estoy viendo un cofre emblemático tío en la casa del casco ¿no? Pero no había estado yo en esta zona me creo o lo habrán puesto ¿no? Vale, en principio aquí no hay nadie porque si hubiera alguien seguramente hubieran abierto los cofres. jugada, eh Tremenda jugada, tío Tremenda jugada, tío ¿Es la casa o están soltando objetos por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué me dices? El disparo de la victoria, tío. <risa> nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Eh, ojo, y esto se lo digo a, a Eric, ¿eh? Has mantenido la corona, ¿eh? Que lo primero que ha dicho Eric es, a ver si pierdo la corona. <risa> pues mira, para que veas, tío. <risa> Entonces sí, ganamos la partida y yo con corona Ah, eras tú, Vito. Pensaba que era Eric el que lo dijo. <ríe> no estaba muy seguro de quién dijo eso. Eh, vale, eh, echamos otra. Vamos allá. ¿Cuántas lleváis? A ver. 3, 4, 4. ¿Y yo? 8, tío. Y Eric, no sé cuántas llevará. Siete. Bueno, nada mal, ¿eh? Estaba 90% seguro de que perdería la corona, dice Robert. Pues te equivocaste, tío. ¿Has visto? Eh, Qué viciado que sos. No te creas, ¿eh? He perdido unas cuantas. Pero es que me da igual, tío. O sea, la, el tema de las coronas... Me da absolutamente igual, tío. Yo prefiero hacer centrarme más en hacer una buena partida. Eh, Qué vida es que son. Ah, vale. Había, había entendido eso como si fueras... Eh, bueno, si eres de Argentina, has dicho. no oh, es cierto, Duki ha sacado un nuevo tema de Bizarrap. ¿Lo habéis escuchado? Uh -huh. ver, no, no sé cómo se llama la canción de Duki, tío. Salió ayer, que bueno, la estuvieron comentando y demás, haciendo como una reacción o cosas así. Uh -huh. Da igual, aquí las vas a ganar, tranquilo. <ríe> aquí, con este equipo, tú tranquilo que las ganas. Bueno, podrás, podrás perder algunas, eso no te digo que no, pero también las ganarás. Estamos a, a 17, tío, de mes. Algo más de... de... Queda, queda muy poco, ¿eh? estaba a mediados, más o menos. Pero bueno. ya diciembre? ¿Y ya de diciembre y un mes para que acabe el 2022? Que no sé cómo habrá sido vuestro 2022, pero el mío dentro de lo que cabe... No me puedo quejar. Ah, bueno. Eh, bueno, es de Vale, se nos ha unido curro, ¿vale? Bueno, tiene nivel 45, supongo que no, no es una persona que jodemos. Pero bueno, aún así, como vamos a ir todos en grupo. acabo de caer, tío, es cierto vale, estoy en la otra punta literalmente, ¿vale? Eh, un momento, pero espérate estoy contando eh, dos, ¿y do dónde está el tercero? ¡ah, el tercero está aquí, tío! pues hemos caído cada uno en una punta, tío eh, vale, pues lo que voy a hacer es intentar ir donde estáis vosotros sí o será lo, lo más razonable y luego nuestro compañero, pues a ver si quiere... Vale, voy a marcarlo por ahí, ¿vale? Si quiere también reunirse, porque... Esto, vamos... Eh, ahora como está, así que os puedo decir que podemos perder la corona. O sea... Tenerlo por seguro. Así como estamos, somos un caramelito ahora, para que un squad se me tope aquí. A ver... Bueno, puedo ir con la lancha, en ¿verdad? Sí, de hecho voy a, picar, a pillar la lancha... Yeah. Me he equivocado de... Vale, no sé si pero... Bueno, pero puedo rectificar. Pero bueno, no se me acabe de la Vale, creo que ya se estoy viendo, ¿vale? Pero bueno, voy a farmar aquí un poquito. A ver, ¿qué hay por aquí? Bueno, tío. Eh, vale, pues ya estamos. Por cierto, eh, creo que es Curro el que se ha quedado FK, tío. O sea, se ha quedado ahí pillado, ¿vale? Eh, así que, bueno, en principio seremos tres. Pero bueno, ¿y Eric? Eh, ¿Eric en qué parte está? No, er Eric se ha quedado... A ver. No. A ver, tampoco soy partidario. A ver. Tenemos, tenemos que ir en grupo, ¿vale? Es partidario de ir al suelo Vale, pero un momento Curro a pillado... Vale, ahora, tío Ahora que se está cerrando el agujero, tío Llega Curro Bueno, no, no sé si le... No sé si le dará tiempo, pero... A ver qué hay por aquí Vale, estoy viendo ahí enemigos Hay coches por esa parte, tío Cabo ¿no? vale. A ver. Antes de un sigillo de cómo eh, ¿quieres decir algo con eso? ¿O quieres intentar a entender algo, Santi? ¿Qué es? Por, ¿Por bloquear a gente hater o cómo está eso? Ojo, mira, oye, pues me ha sorprendido curro, eh. O sea, parecía que estaba ahí parado, pero... Pero parece que tiene vida, tío. Perfecto. <ríe> Tío, a ver Sigo diciendo lo mismo, Santi Si te saqué del grupo Es porque habías dicho que te ibas a ir por eso te saqué, tío. No, no te he sacado por otra cosa. Y había gente que quería hacer una partida, tío. Te digo yo, si Sandy ahora está ahí y se va a salir. Creo que te lo has tomado muy en serio, ¿eh? O sea, para ti ha sido eso... A ver, bueno, tengo una llave de estas. Eh, ¿Hay alguna, alguna caja de estas de los cerraduras por aquí? No, no tiene que ser, son solo de una. Eh, cuidado, cuidado. Es ¡No! Vale, yo voy sin escudo por la vida. La... La luz, pero ¿qué es esto no, no. Uah, perdonar. Bueno. bueno bueno bueno cuidado que tienen eso de lava eh cuidado ojo Robert dice <ríe> bueno a ver cómo está esto tío Una barrera o algo, tío. No, pero... No, no, no, no, no, tío. Que me quedan 10, 10 segundos solo, tío. O sea... No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, tío. O sea, eh, al menos pilla la tarjeta, si sí, eso, y me revives. No, pero, pero la tarjeta, la tarjeta. Si no, no... La, la tienes ahí. O sea, estás muy cerca del... Mira, y te un si el todo para revivir. No, bueno, a ver, está disparando. Creo que no va a llegar. Bueno. Vale, sí te, te da tiempo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me dices? Gracias ¿eh? por pillar mi tarjeta. Eh, vale, bueno, Curro creo que también está por ahí, ¿no? Reubicando, ¿what? A ver. Curro está así así. Es que son todavía 18, o sea, aún queda partida. ¿verdad? Bueno. De la... No, a ver, en parte, a ver, yo le, le, entiendo lo que quiere decir, pero, tío, que fue por eso, o sea, él ¿se lo ha tomado mal, en plan, de que piensa que le he sacado por algún odio, pero le he sacado por eso, o sea, no le he sacado por otra cosa. Gracias por esto, por revivir, por revivirme. Eh, vale, a ver. Tío, justamente he pillado lo del suelo de asalto este, tío. O sea, el suelo este que no se puede escalar. Vale, eh, tengo 6 segundos. Un... Nada, nada, nada, nada, nada. Esta partida está muy complicada. Es que, tío, es, es más, es que, macho, si ganamos esta partida va a ser una tremenda locura, ¿eh? Así os lo digo, tío, va a ser una verdadera locura, tío porque nos ha ido todo de culo todo de culo, tío nada más empezar la partida, pumba hermano, para esto se me fue la mala suerte, dice Santiago venga va tío Santi, vuelve también, sé que estás está tío, está atesando hacer equipo, venga tío, hay un sitio para ti uy, mientras tercer puesto tío vale voy a Por cierto, había un mapa... Perdón, no, no te preocupes, no, no pasa nada, esto es... Esto es así. Había un mapa que, que pusimos el otro día. Santi creo que sí que se lo conoce, me parece que estuviste aquí, ¿no, Santi? Eh, cuando pusimos que diga abandonado el grupo, ah, eh, cuando lo pusimos eh, era, a ver, oh, bueno, no, creo que no le di a favorito, me parece que no. A ver. Mm, mm, mm, mm, mm. Sí, la, la partida estuvo algo complicada. Wow, ¿y esto, tío? Bueno, ¿te, te, ¿te apetece hacer este modo, eh, Vito, tío? Bueno, hay, hay algunos de carrera que parecen estar guapos. A Steam Pulting, tío. Estos serán los que tienen botón secreto, tal vez, y dan bastante experiencia. Santiago dice estoy jugando y vivo por la 43 corona claro claro claro claro que sí ¿Y what goku versus naruto esto qué es <ríe> a ver <ríe> goku versus naruto qué me dices Nada, no te preocupes, eh, ya te he dicho, eh, a veces se ganan coronas y otras no, es que, bueno, es hijo de todo. <muchas> pues pensaba que igual a esta hora habría menos gente pero la verdad es que no noto mucho la diferencia ¿eh? de una hora a otra tío y por cierto a ver que miren Eh, ¿No ves anime? Bueno, no sé. No es, seguramente sea del según en qué tipo de pongas. Eh, quiero ver una cosa del la Pum 5 niveles solo que quedan para... para salir. Eh, vale, a ver. Ah, pero estas armas son putres, tío. Eh, ¿En serio? ¿Nosotros no estas armas es que luego se podrán ir mejorando, ¿no? Vamos, estuve Ah, mira tío, vale, y en este. y en esta parte que tenemos Okay. Okay. Yo, Santi, podría decir lo quien quieras, tío, pero creo que me he portado mal contigo, eh. Ese odio, tío. El odio no es bueno. No no daban nada de experiencia, tío. A ver, no, no, Robert, no le van a bloquear porque tampoco está diciendo nada. Pero bueno, a ver, eh, eso que ha dicho, tampoco lo veo yo como para eso, pero bueno. Eh, vale, a ver, había un modo, este de GTA, este daban bastante experiencia. No, este no, el de GTA. Bueno, aunque este también de Fortnite daban. Bueno, sí, tío, es verdad, digo, el de Fortnite dan bastante experiencia también. Y es que, la, eh, También tiene razón, Vito, tío. Es que estamos aquí hablando ahí de temas, tío. Ay. Sí, el de, yo lo jugué con, de hecho con Santi, estuvo en, en el anterior directo y la ganamos, ¿te acuerdas Santi? De hecho ganamos la partida, no sé muy bien por qué, porque realmente creo que el otro equipo, pero en fin. O sea, no, no estuvo mal, la verdad. Vale, ahora sí que somos más gente, por lo que he puesto pública. Uy, tanto que somos más gente. Así que somos unos cuantos. Vale, y esto era lo que no sé quién me lo comentó, que podemos elegir la habilidad de arquero, ¿vale? Claro, Santi, de hecho... Por eso te digo, es de, está... Por cierto, eh, ¿quién eres? Vale, Nija, ¿en qué equipo vamos? ¿En qué equipo quieres ir? ¿Al al, que vayas, al rojo vamos? Vale, pues el equipo rojo. Vale, te comento, esto se desbloquea con, con madera, ¿vale? O sea, el tema del arco. La cama no la cama no nos la pueden destruir porque si no nos ganan, ¿vale? Por lo bueno, es verdad que te voy a explicar. Si me has dicho que ya lo habías jugado de este modo, ¿no? Vale, este pun cromado va con nosotros, perfecto. Vale, pillo esto. Ha, ha nerfeado el tema de, del trigo antes creo que daban mili-algo. lo han nerfeado un poquito este modo de juego si sí me gusta bueno, es un es un minecraft realmente es exactamente lo mismo Vale, hay 43 de madera. No, ver, por aquí. Sí, era el juego que, que escribía, era mi primo. Bueno, va, Santiago, tío. ¿Cómo que el que jugaba y eso era tu primo? ¿Qué, ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Eh, yo juego una vez a la semana eh, mínimo, dice Robert Ah, el modo este del Minecraft Vale, nos están disparando por esa parte, ¿vale? Santiago dice, me fui a comprar pan Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Le creemos o qué? Ah, vamos, vamos a creer a Santiva Queda eh, perdonado, tío En el super <ríe> sí, Tampoco es que me lo estuviera tomando En serio, eso que estabas diciendo Pero bueno Vale, a ver eh, tengo madera. Lo que vamos a hacer es ir por aquí. A ver. Ah, no, tío. No, no. <ríe> Robert dice lo suponía. <ríe> Ay, verdad, tío. Está Um, a ver cuándo queda Robert vuelve a poner lo suponía Pero lo suponía no es del meme ese, tío De, de Goku Bueno, yo, yo es que conozco eso de lo suponía por el meme ¡Eh! ¡No, tío! ¡Me, me ¡No! Ha reventado, tío Es que nos están quitando bloques, tío Tenemos que ir por esta parte, tío A ver... Pensaba que había saltado un poquito más. Vale, de hecho voy a, voy a construir un poquito mejor por aquí. son de esos memes eh, de Goku ah de esos memes de Goku vale vale sí ya entiendo lo de los el juego verdadero es cuido tu cama <risa> sí porque eh, realmente no eh, me lo toma risa pero no lo es eh. la cama como la destruyan ganan los eh, ganan ellos eh. o sea me acuerdo que Santi construyó ahí una buena en un momento estos tío no, cuando fui a destrozar la cama ah es que hay, hay, hay que ir en grupo a ver en qué parte estás tío vale estás aquí no tenemos que ir en grupo tío si no no vamos a hacer nada Bueno, y claro, y quién se quedará vigilando también esto, ¿verdad? Quién está rompiendo la cama, tío. No, ya la han roto, de hecho. Míralo, tío, era este. Era ese de ahí, tío. cama está. Pues vamos a ir a por él, tío, porque realmente... No, tío, nos han sacado. Nos han sacado, tío. Salimos y volvemos a entrar, ¿vale? Vamos a intentar hacer un equipo más grande, ¿vale? O sea, si, si Santi se quiere meter en la partida... Robert me había dicho que estaba estudiando. Pero si Santi se quiere meter, así seremos tres. Es que necesitamos ser más, tío, porque si no... vale eh, santi se va a unir ya lo Sí, para la para esta siguiente ya lo sabemos eh, uf, me queda muy poco mira hacemos una cosa espérate santiago dice tengo un amigo mira vamos a hacer una cosa darme un momento para ir a este mapa vale eh, subo subo el nivel me compro la skin del gato en cromado vale y nos ponemos ya en ese modo de minecraft vale Eh, bueno pero díselo un poquito más tarde vale porque ahora vamos a entrar en este modo es que quiero quiero pillar el botón de que da experiencia y total son 5.000 5.000 de experiencia me lo van a dar rápido y luego de ahí salimos y eh, necesito 8 niveles para ganarme una skin Ah, la de es la de pun cromado a mí me hacen falta cinco niveles para la de pun cromado sí pero en ese en este modo de minecraft se sube rápido ¿eh? el tema de los niveles lo que pasa es que era por no estar entrando y saliendo en el mismo modo sabes lo que te quiero decir el de la calabaza claro exacto el, el... que llevo tiempo bueno a ver Llevaré desde que salió, a ver, sí que es verdad que hace tiempo que salió la skin, pero... A ver, también es verdad que yo me tomo las cosas, no <ríe> me las tomo eh, como si se fuera a acabar el mundo, ¿vale? Si estoy muy muy cerca, sí, o sea, cuando estaba a punto de pillarme la skin de Spider-Wen, sí que es verdad que ahí apuré bastante el tema de la experiencia, pero bueno. Si mañana juegan eso con gusto, y les ayudan a este modo, me gusta. Sí, pues claro, que volver a este modo. Eh... Espera, que voy a buscar algo para... Ah, vale, perfecto, tío. Ah, F, lo he puesto pública, tío. No sé si alguien va a escoger el, el botón. A ver. Vale, creo que... Ah, tío, F. Salimos, salimos, tío. Que lo, lo he puesto público. En público creo que no funciona. Tengo un mapa de experiencia. A ver. Eh, partida privada. Ahora sí. Bueno, O oh, espera. Eh, te saco... Gestionar. Te saco un momento, ¿vale? Y ahora luego te vuelvo a poner la partida, ¿vale? A ver, tal vez sea por eso. O sea, por lo que no me daba la experiencia. Me parece raro porque en ese modo sí que... Bueno, a no ser sé que lo hayan quitado ya, porque ya han dicho, igual es que llevamos bastante tiempo con la experiencia en este modo, pero bueno. Si no pondré el segundo mapa, tengo otro que es muy parecido. Queda 9.000. Pero, ¿nada más entrar en el mapa o cómo está eso? No, a ver, yo sé, estoy seguro que sí que lo da. O sea, en un... Oh, en un minuto o así ya tendría la experiencia esta. Las 5.000. No, no tocar botón. Eh, porque es que, a ver, me he puesto en este mapa, ¿vale? Y cuando he entrado y había varias personas no me daba experiencia. No sé si es que tengo que estar en modo individual, pero que bueno, ahora luego te vuelves a unir, ¿eh? Que no, no te preocupes, tío. Quedan dos segundos. Vale. A ver, antes daban, creo que por segundo. Eh, igual lo han erfeado a 6 eh, de experiencia por segundo, ¿vale? Bueno, ahora lo veremos, ¿vale? <risa> Ahora sí, vale, 57 por segundo, ¿vale? Esto va a ir rápido, ¿eh? quiero decir. O sea, en cuanto tenga las esto completado, las 5.000 salgo y invito a Vito, ¿vale? Y Santi, si también te quieres unir, o bueno, los que estéis por aquí que queráis uniros. un partido hubiera sido, se hubiera quitado bastante experiencia. Venga, va, ya queda muy poco, ¿eh? Quedan 2.000 solo, ¿eh? Vale, ahora sí. 400 dólares, bueno, a ver si sube ya de nivel. De subida de nivel salgo ya, ¿vale? Porque con esta subida de nivel ya puedo ya puedo pillarme la skin esta del, del gato. A ver, pase de batalla Bueno, la skin del gato o... Ahora en la duda, a ver, la, de, la del gato está guapa, ¿no? Pero es que esta también mola, tío. Bueno, como conseguí la de chicle hace poco, Creo que, Vale, me voy a pillar la del gato. ¿Qué la, la del chicle? Equipar. Santiago sea, dice: ¿Quieres tener la punk romado? Bueno, no tengo mucha prisa. Eh. Prefiero estar haciendo ahora el modo, que es por un, un modo que te sabes, o un modo creativo. Eh, vale, Vito no me aparece, tío. What? Eh, no me aparece en la partida. Hace un momento estabas, ¿no? Eh, vale, pues antes, si te quieres unir, venga, va, adelante, tío. Eh, pero tampoco me apareces. Ah, bueno, sí, sí, mentira, sí. Sí que me va a Vale, ¿y dónde está. Eh, Vito, ¿sigue en directo o se ha ido? A gestionar, a ver, hacer líder, eh, sí, sin problemas. Invítalo si quieres, pero este es de algún botón secreto o cómo está eso. Ah, es botón perfecto parecido al que estaba yo o sea, parecido al al modo de artes a ver bueno, eh, de hecho voy a marcarlo en favoritos la hora, mira, a ver Yo gancho si esto ah, vale. Amigo dan 400 por por segundo ¿what? ¿pero he seguido? ¿cómo está esto? oh, sí, tío ah, no, no, no he seguido ya me, me había emocionado eh, es primer botón, vale ¿y el segundo? o sea Vale, ¿a qué apuntas a...? Ah, ¿what? Pero ¿el límite dónde está? O sea, 4.000... 5.000... Eh, Sandy dice, vende una... A ver. Eh, ¿En qué parte estás, tío? Ah, vale, sí, ya entiendo. O sea, yo tengo que ir ahora donde estabas tú. O sea, a esta parte. Me quedo por aquí, se mantendrá el tema de la experiencia, pero vamos a, a probarla a ver. Vale, ya hemos subido uf, ca casi medio nivel, eh. Ojo. Ven de nuevo, vale. A ver. Ahora un botón a este. Carro. Ah, este de aquí. Ah, vale y este ya es vale, sí, este ya es ilimitado, ¿no? Tío, mira las caras de los de nieve y mira el padre, tío. y ahí hay otro vale ahí se daba mil, ¿verdad? o sea, justo hay que construirlo aquí, más o menos paralelo a este ¿Qué parte está? Ah, está vale, vale. vale, ya estarían todos los botones o todavía quedaría otro aquí. ¿En esta parte? Vale. Ah, que, que, a ver, hay que caer aquí, ¿no? Aquí dentro. Ah, y darle al pez. Bueno. Pues, ¿me parece a mí o el pez no, no ha dado nada? Creo que ¿no? ¿no? Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Salimos de este modo? ¿Te parece? No, no está nada mal, ¿eh? De incluso lo puedo recomendar el modo este para conseguir experiencia, tío. El líder y ponemos el modo. O oh, bueno, ponlo tú si quieres en modo de Fortnite. Había otro. Nah, no, no te preocupes. Ponemos si quieres en modo de Fortnite. Y bueno, a ver si. Si Vito estaba por aquí. No, parece que no, tío. No sé qué habrá pasado, pero. Había un botón que daba 3.000. Bueno, pues ya otro día, si quieres. Eh, va, vamos al... Al modo ese, tío. Uy. Eh, ponemos Minecraft, tío. Vale Me quedo un ratillo, tío Me quedo un ratillo y luego ya Aún es pronto, o sea, si, si lo he iniciado pronto para estar más rato Niveles solo, tío, para la skin de cromado El próximo directo, seguro que la consigo. Ah, vale, tarea de chaval. Vale, que vaya bien, Santi, tío. Oh, si eso va, mira, lo, lo finalizo ya y ya está, ¿vale? Eh, nos vemos mañana, ¿vale?